Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz día. Hoy, miércoles 14 de diciembre, la iglesia celebra la memoria de un santo muy querido en la, en la historia de la iglesia, San Juan de la Cruz. Un místico del siglo XVI, 1542 a 1591, presbítero, doctor de la iglesia, que junto con Santa Teresa de Ávila, hacen la gran reforma del Carmelo. Vamos a pedirle al Señor, a través de la intercesión de San Juan de la Cruz, que cada día entendamos y comprendamos ese misterio de amor. Que la bulla que tenemos en este tiempo contraste con esta invitación al silencio que nos hace San Juan de la Cruz Llegar al pesebre, al portal de Belén, en ese silencio del amor. El silencio del amor. Amén. Bueno, queridos hermanos, hoy vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos 19 al 23. En aquel tiempo, Juan, llamando a dos de sus discípulos, los envió al Señor diciendo, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres se presentaron ante él y le dijeron, Juan Bautista nos ha mandado ante ti para decirte, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? En aquella hora Jesús curó a muchos de los enfermos, achaques, malos espíritus, ciegos. Y respondiendo les dijo, vayan y, y díganle, y anuncien a Juan lo que ustedes han visto y han oído. Los ciegos ven, los ojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres son evangelizados y bienaventurado el que no se escandaliza de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Jesús. Señor, ante la pregunta, ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? Tú respondes con hechos, con hechos concretos. En esta semana, queridos hermanos, que hemos estado escuchando tu llamado a la conversión en este tiempo, también nos invitas a responder con hechos. A no perder de vista que la Navidad, este camino de Adviento, eh, más allá de la bulla, de las luces, más allá de, del estreno, de la comida, eres tú. Y esa experiencia de Navidad, de nacimiento, debe dejarse ver en hechos concretos, en obras concretas, Señor que cada día te busque a ti, que cada día me esfuerce y avance hacia ti, que cada día te busque a ti en el amor de los amores, Señor los bendiga, los guarde el hospital, recuerden hoy también tenemos la Santa Misa del Señor de los Milagros en nuestra parroquia 4 de la tarde, cordialmente invitados, un abrazo.